¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy seguimos trabajando con las hojas de sheet metal conociendo las operaciones básicas y ahora vamos a hacer una operación básica que es la cara a inglete y para ello vamos a generar un bosquejo. En esta ocasión vamos a hacer una, un croquis sobre esta cara que tenemos aquí, este lado del laminado ¿no? y vamos a construir esta cara y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una línea recta que vaya desde esta esquina, que sea perpendicular y una línea inclinada. En este sentido. Esta línea le vamos a poner un valor de 8 milímetros. Y a esta línea lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle una distancia de aquí a este punto de 3 milímetros. Y la otra situación es que este punto, con este punto, van a estar alineados horizontalmente. Y vamos a quitar la parte de estos dos puntos, la esquina y esta van a estar alineados horizontalmente. De esta manera nos, van a, nos va a quedar nuestro bosquejo. Este bosquejo le vamos a dar a aceptar y nos vamos a ir a la operación de chapa metálica. Y dentro de la operación de chapa metálica, bueno, pues como tú puedes ver, ya está ahí colocada la chapa metálica. Si yo giro, pues puedo ver que ya está puesta esta, pues, eh, la, eh, la característica. Observa, hay tres opciones. Está una por dentro, material exterior. Hay una que está por pliegue exterior y hay otra que es pliegue interior. En este caso, solamente por esta esquina nos deja hacer el pliegue interior. Este, si ponemos la distancia de separación, la hacemos menor. Veamos si se, nos deja, no, no, nos deja ninguna de las otras tres opciones. Las puedes ir practicando posteriormente. Y de ahí, este, pues ya nos vamos, este, eh, a, observa, a que puedas ver cómo se despliega este radio. Podemos recortarlo, si tú observas, podemos hacer un pequeño recorte de en ambos lados, observa. Vamos a girar la pieza para que veas que puedas recortar esta, esta parte. En, para esta ocasión vamos a dejar este recorte a cero. Y bueno, pues ya podemos nosotros generar esta lámina que tenemos aquí. Observa cómo se va a dar ese despliegue de esta operación que se llama cara a inglete. Observa. Necesitamos un esquema, necesit tuvimos un bosquejo y después de ese bosquejo requerimos una cara y llevar a cabo esta operación básica de cara en a inglete. Espero que haya sido de utilidad esta operación. Nos vemos en el siguiente video para seguir practicando algunas herramientas de sheet metal o de hoja o chapa metálica. Nos vemos en la próxima.